el uso de anteojos, lentes de contacto y protección ocular. Bienvenida doctora, mucho gusto, mucho gusto es un placer Miguel. tenerla aquí. Ah, muchas gracias Miguel por la invitación, es un honor estar con ustedes el día de hoy tocando un tema tan importante como es el uso de los anteojos y la protección ocular. En, en manera general doctora, cómo está el uso de lente en el mundo, ustedes deben de manejar algunas estadísticas, algún número, obviamente con esto de la tecnología, los celulares, los tablets, eh, la televisión a color, vino a aumentar esa, no sé si, esa falta de visión en algunas personas. ¿Pero cómo está eh, el, el, el índice? Es muy interesante tu pregunta. Hay que recalcar de que en los últimos años hemos tenido eh, un aumento en la parte tecnológica, así como también en la parte diagnóstica tenemos más eh, nuevas maneras de diagnosticar eh, problemas visuales y necesidad de lentes. En ese aspecto que tú mencionas, eh, sí si ha aumentado, podríamos hablar que aproximadamente un 80% de la población necesita el uso de lentes, además que los trabajos se han vuelto sumamente electrónicos uh -huh. desde casa usando computadoras pero en este porcentaje cabe notar la edad en la que está presentándose la necesidad de usar lentes entonces hemos tenido aumento en la parte pediátrica estamos hablando niños de 4 o 5 años que necesitan lentes ya que se han visto afectados por el uso de electrónicos desde cortas edades uh -huh. Eh, es importante en este caso que a partir de los cuatro años evaluemos a los pacientes pediátricos y hacerles exámenes bajo dilatación para ver si necesitan lentes. Oh, muy interesante. Antes de que fuera la tecnología también está la parte genética. Hay sí. un grupo, me imagino, considerable también de personas que necesitan lentes porque... Eh, salen con algunas deficiencias genéticas, o sea, algún problema genético, pues no necesariamente porque están expuestas a la luz del televisor o del celular, también sí. hay un número así. Sí, totalmente Miguel. Eh, tenemos que tomar en cuenta que si eh, nuestros padres tenían miopía, hipermetropía uh -huh. y alguna deficiencia visual o usan lentes muy gruesos, probablemente los hijos de estos, los primos o los sobrinos, van a tener en esa parte ¿verdad? un fundamento genético donde ellos tengan la necesidad de usar lentes a edades muy tempranas. Especialmente si los padres comenzaron desde pequeño la necesidad de lentes o que su visión ha sido muy reducida desde etapas tempranas de la vida. Miopía hipermetropía Eso debe tener en cuenta el padre de familia. Hablando que el número de infantes usando lentes ha crecido. Ha crecido, y, así es. así okay. es. Ahora, este se ha vuelto también, eh, bueno, en, en cierto tiempo se volvió como una moda el uso de lentes de contacto. El tema de hoy también tiene que ver con lentes de contacto. Ahora se ha, se ha reducido menos, no sé eh, cómo está ese, ese uso de lentes de contacto, usted que tiene más familiarización con las personas que visitan el Centro Nacional de Oftalmología. ¿Cómo está el, el uso? En el caso del lente de contacto se ha visto un abuso en los ah, lentes de contacto que son cosméticos para hacernos cambiar el iris de color, la parte de color del ojo que la que te, queremos tener azul, la queremos tener café. Entonces es un abuso de su uso. Realmente el lente de contacto está diseñado para aquellos pacientes donde sus medidas de anteojos no son, o sea, son muy altas como para tolerar el peso de un aro. Para eso está diseñado, miopías altas, astigmatismos muy altos o hipermetropías muy altas o deformidades en su parte del ojo. Entonces, esto es más que todo un abuso del lente de contacto y debido a este abuso existen infecciones, edemas del ojo, el ojo se inflama, baja la visión. Eh, realmente eso debería ser indicado por un oftalmólogo y no a venta libre, como ocurre en muchos lugares. Quiere decir que las continuas infecciones oculares pueden, pueden llevar a uso de lentes también, Pueden per, eh, afectan la, la visión de la persona. Una persona que está en constante infección. Uso, la... Sí, la, las personas de que, que abusan del de, de uso del lente de contacto ah. tienen infecciones muy frecuentes en sus partes anteriores. Esto es muy común, especialmente si se duchan con ellos, si van a la piscina, al mar con ellos o si abusan del número de horas estrictamente escrito en el reverso de la caja que máximo son uh -huh. ocho horas al día. Como te comentaba, realmente el lente de contacto es de indicación oftalmológica, no es cosmética. Hablemos de lo, dado esa parte importante que usted dijo, doctora, sobre el número de infantes que están haciendo más uso cada día de los anteojos, los lentes, ¿cuáles son esos síntomas iniciales en que la familia, el padre de familia, tiene que estar alerta? Bueno, recordemos que si es un niño preescolar, obviamente los maestros juegan un papel fundamental porque pasan casi la mayor tiempo en las aulas de clase. Es su segundo hogar, como dicen, como se dice popularmente. ¿Qué señales, qué alerta debemos de tener ante ciertos síntomas que pueda mostrar algún niño? En el caso, es, esa pregunta es muy buena, porque en el caso de los pacientes pediátricos, ellos no te expresan cuando necesitan el lente. El paciente pediátrico no te dice, mamá, no miro bien la pizarra, a menos que ya haya alcanzado la edad de 6, 7 años. Entonces, en este caso, eh, lo que los padres pueden notar es que el niño hace parpadeos muy frecuentes, 3, 4, 5 parpadeos al ver el televisor, celular o pantallas y esto solo puede significar dos cosas, uno, o el paciente tiene una alergia ocular o necesita lentes. Otro de los signos que pueden notar los papás es cuando sus hijos están viendo fijamente algún objeto o el televisor y uno de sus ojos se desvía momentáneamente hacia un lado y luego regresa a centrarse o hacia adentro se desvía y luego se vuelve a centrar. Uh -huh. Esta es otra necesidad, otro signo para determinar que el niño necesita lentes. A eso es que le conocen como ojo vago, doctora. Es ¿no? Un ojo vago, o sea, sí. que se pierde la... Se pierde el, el enfoque. Se pierde el enfoque, entonces mm -hmm. el ojo cruza y regresa. ¿Qué otros síntomas pueden, eh, en el enrojecimiento constante del ojo, puede ser también un síntoma, una señal de alerta, doctor? En el caso de los adultos, sí. Ah, no, el solo... paciente pediátrico generalmente es más que todo el parpadeo muy frecuente, que presenta, ese es lo que no debe de alertar o el ojo que se desvía. En el caso del adulto sí, el enrojecimiento frecuente quiere decir que está muy expuesto a las luces que presentan pantallas o computadoras y que se debe de colocar un lente de protección aunque no tenga medida de lentes. ¿Qué tan cierto que la, la pérdida de visión o falta de mejor visión también está relacionado con las comidas, con las vitaminas? Por ejemplo dicen las abuelitas, este niño no le da mucho fresco de zanahoria. Que coma zanahoria para que mejore su visión. ¿Qué tan relación hay o qué tan cierto hay eh, entre lo que dicen nuestros abuelitos en cuanto a la alimentación con la buena visión? Tiene mucha relación, de hecho nosotros deberíamos de tener una alimentación en base a proteínas, carbohidratos, incluir todas las vitaminas en los vegetales y no necesariamente en un frasco de complemento, así como mm -hmm. dicen abuelitas con zanahoria, limones, naranjas, son los que nos aportan eh, una mejor visión y una mejor superficie ocular. Ahora, lo eh, que sí hay que notar de que los, los niños casi no consumen este tipo de alimentos, entonces es ideal que los padres, para que ellos tengan una buena visión, uh -huh. lo combinen con zanahorias, naranjas, o sea, un fresco de zanahoria con limonada, o incluso hacer tipo de helados de, de zanahoria, uh -huh. es otra idea para llamar la atención del, del niño. ¿Qué otras vitaminas aportan para mejorar la visión de una persona o mantener o, o mantener una visión muy buena, en el caso de los niños, pues, que van creciendo. Eh, ah, en este caso, la vitamina C. ¿Vitamina C? Es? Sí, eso lo podemos encontrar en la, en, la, en el limón, la, la, naranja, la naranja, son los más comunes que consumimos en fresco. También en eh, toda aquella fruta que tenga color amarillo o verde. Es muy ah. importante. También, aunque no pareciera este óptimo, no tendríamos que tener ciertas horas de exposición al sol y ciertas horas bajo la sombra. Eso le iba a consultar, doctor. Nosotros somos un país meramente tropical y, y tenemos más tiempo en sol que lluvia. Ah, Lamentablemente sí. pues es solo sol. ¿Qué horas son las adecuadas para que una persona ande y no ande en la calle? O que use también protección para evitar esos rayos de sol que pueden ser perjudiciales. Sí, eh, el, el detalle es que como entre las 11 de la mañana y 1 de la tarde empieza la exposición más fuerte de los rayos y termina hasta las 4 de la tarde, nosotros deberíamos de utilizar en estos momentos, si salimos, eh, lentes de protección eh, ultravioleta, mm -hmm. lo ideal, generalmente nosotros vemos estos lentes que venden en la farmacia, también funciona muy bien y esto evita que dañemos nuestro centro de mayor visión y que provoquemos resequedad ocular. Oh, yeah. Todas las personas, independientemente, doctora, niños, jóvenes, adultos y personas adultas mayores, independientemente de que no padezcamos de ninguna enfermedad, en la visión debemos usar esos lentes protectores. Todos los debemos de usar, todos. Yeah. todos. Ahora sí, continuamos una persona. persona que tiene hipermetropía que o tiene, tiene alguna padecimiento, uh -huh. miopía, correcto. Así es, correcto. Todos deberíamos de usarlo. Como eh, dato personal les comento de que todos nosotros como médicos incluso eh, nos hemos limitado al uso de las protecciones solares a veces cuando eh, salimos a trabajar o nos dirigimos al centro de trabajo y siempre andamos entre nosotros mismos eh, refiriendo a la resequedad ocular o que se nos ha disminuido la visión desde que nos trasladamos de un trabajo al otro a cierta mm -hmm. hora. Entonces, esto nos afecta a todos. O sea, tengamos o no tengamos también eh, alguna patología. Eh, te quería mencionar un, un otro dato también de los pacientes que trabajan en construcción. Ah. ¿Ya? Esos pacientes son los que más sufren eh, el daño de las radiaciones eh, que produce el sol, el calor en el que se manejan estos pacientes. Deberían utilizar lo que es gorras, lentes y protecciones especiales. Sí, bueno, generalmente algunos toman... Todas precisamente las toman las medidas, generalmente se le ve con manga larga cubriéndose la piel, con gorra o con una camisa encima de la cabeza, pero es importante seguirlo recomendando doctora, sí. para así evitar pues daños en la visión, que es lo más importante, yo creo que bueno los cinco sentidos son fundamentales para el ser humano. Doctora, vamos a hacer una pausa, le parece cuando regresemos vamos a seguir comentando o abordando más este importante tema. El uso de anteojos, lentes de contacto y protección ocular. Usted no cambie de canal, ya regresamos.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 de la tarde. Hoy contamos con la presencia de la doctora Alexandra Valle. Ella es parte del equipo médico del Centro Nacional de Oftalmología ubicado en la parte central de Managua. Seis años de experiencia de, de laborar ahí en el Centro Nacional. Sí, seis años ya. El mm. tiempo pasa rápido y cada vez pues eh, atendemos eh, mayor cantidad de pacientes y eh, adquirimos también. Eh, mayor experiencia Usted también opera, me, di, me comentó ¿es, es cirujana oftalmológica Sí, sí, sí soy cirujana oftalmóloga igual tratamos todas las enfermedades que limitan la visión de los pacientes y todas aquellas enfermedades de superficie eh, eh, hay este hasta tumores y cánceres en la superficie si ustedes se observan manchas lunares en los ojos pueden acudir y consultarnos y nosotros realizamos la cirugía para estudiar de que no sea nada malo para una persona que tiene una miopía, ya sea por algo genético o contraída por el abuso de, de las pantallas y todo eso, ¿cómo puede hacer, doctora, para que esa miopía no avance, no vaya de mal en peor, como decimos popularmente? Okay. Lo ideal es que sigamos las recomendaciones del oftalmólogo que nos atiende. En cuanto tengamos una medida donde dice que tenemos miopía, hipermetropía, astigmatismo, eh, lo recomendable es usar nuestros anteojos una vez que se recetan y no retirarlos, utilizarlo mm -hmm. en todas las actividades del día, excepto para hacer deportes, para no dañar eh, los aros y nos permitan más tiempo de su uso, pero es inmediato para que el ojo se vaya adaptando y... Esto trata de evitar de que esto progrese. Si mm. hay progresión, si hay progresión de la miopía, hipermetropía, astigmatismo, nosotros hacemos otros análisis para de, para ver qué es lo que está sucediendo con el ojo. Es normal que progrese. Es si normal, es un paciente sí. joven de 10 15, 18 años, o su hijo es un paciente joven, es normal que su miopía progrese en estas edades. Donde no es normal es cuando progresa en gran cantidad. Oh, Por eso, doctora, en cuanto es lo prudente o uno necesario que una persona, ya sea una adulta, esté yendo a los talmólogos, cada cuento es lo recomendable precisamente para valorar. Ese avance, usted ya lo dijo que tiene que avanzar, pero no en gran cantidad. En gran cantidad. Eh, tiene que valorarse este paciente una vez al año. Por ejemplo, si ya la profesora o alguien les refirió de que el niño hace estos parpadeos o le cuesta leer la pizarra, tiene que eh, valorarse una vez al año a partir de los cuatro años de edad. Uh -huh. Una vez indicado lo que son los lentes, cada año se tiene que hacer el cambio. Y como les referí es normal que avance. Alrededor de 0.25 y 0.5, los que han usado lentes pueden entender estas medidas. Y debería detenerse el avance de la miopía y la hipermetropía ya una vez llegado a los 30 años. Doctora, hablando también de los lentes de protección ocular, personas, usted sabe que, bueno, ya con esto de la tecnología, la computadora. Obviamente es difícil, a menos que sea la construcción, pues pero una persona que pasa en una oficina con una computadora enfrente, tiene que usar lentes que protejan de la pantalla. Eso no tiene medida, ¿verdad? Son lentes solo de protección. Depende. Si este paciente tiene o tiene su media de lentes, o sea, requiere una media de lentes, le sumamos un filtro protector. Lo recomendable, hay dos tipos de filtro. Uno, que previene que los reflejos que están de las luces a nuestro alrededor choquen contra nuestro aro. Y el otro mm. filtro protector que existe es uno contra la luz azul. Este filtro uh -huh. de la luz azul hace que nuestras pantallas sean más tenues y eso hace que el ojo descanse más. Uh -huh. Si tú tienes medida o no tienes medida, puedes optar por cualquiera. Okay. Eh, eh, por darles un ejemplo, tiene una miopía de menos uno, pero trabaja mucho en la computadora, le puedes sumar un filtro protector a sus anteojos. Algo muy importante, Liz, doctora, disculpe que le, le interrumpa. Eh, con esto de que la óptica, usted sabe que hacen muchas veces son... La población muchas veces recurre porque quiere conseguir lentes nada más de protección. Pero al hacerle el examen, obviamente la óptica quiere que le compre lentes. Resulta que le dicen, ah no, usted tiene un cierto grado. Eso suele suceder, una persona que se va a hacer una refracción, va ¿eh? Sí, refracción. Aparentemente está sano, no, no le estorba la luz blanca, no le estorba, no tiene parpadeo nunca ha ido al oftalmólogo porque no se ha enfermado, pero cuando quiere protección para el ojo, en la óptica le dice, mira usted tiene, ¿puede resultar eso doctora? Eh, eso es muy frecuente. Es, frecuente, es frecuente, lo importante es que nuestros colegas de la óptica, los optómetras, nos ayuden cuando tengan pacientes con medidas muy altas, es mejor referirlo a un oftalmólogo porque puede estar pasando algo. Uh -huh. Cuando las medidas son pequeñas, ellos están capacitados para hacer estas medidas los optómetros y dan la recomendación de uso permanente o no uso permanente. Pero sí es muy recomendable que cuando encuentren medidas altas, lo transfieran mejor con un oftalmólogo. Ahora, otra, otra, otro asunto que se ha vuelto muy importante es el costo de los lentes. Hay personas que van y le resultan unos lentes hasta carísimos, pues. No vamos a hablar de precio. Las personas creen, algunas, que entre más cueste es mejor. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Dónde podría.? Bueno, el Centro Nacional de Oftalmología es algo completamente gratis, una atención completamente ah, gratis, sí. un servicio de calidad también. En el caso del Centro Nacional de Oftalmología nosotros tenemos a nuestros optómetras capacitados que hacen las medidas de lentes todos los días. Ustedes pueden acudir de lunes a viernes. Y en nuestra farmacia se encuentran de gratuidad aros de lentes y lentes para lectura para aquellos pacientes que tienen presbicia más de 40 años. En el caso de que no contemos y tenga que hacerse el paciente un lente específico, puede acudir a la farmacia. Nosotros tenemos disponibilidad lo que son aros, los aros vacíos, entonces tú lo llevas a la óptica y solo montan los lentes. Ah, oh, ya, que el, en, el, en el caso de, lo, de los lentes son, son más accesibles, ¿eh? sí. Los aros son los que son más caritos. Eh, lo que pasa es que depende, ¿verdad?, del tipo de material que te está mm. recomendando el oftalmólogo o que te está recomendando el optómetra. Eh, lo que generalmente hacen los pacientes es sacar la medida de nuestro centro nacional de oftalmología y acuden ya a ellos donde tienen a veces ya tienen una óptica de preferencia uh -huh. o solicitan el aro vacío sin el, sin el cristal, sin cristal a, a nuestra farmacia y solo le dan a hacer la montura y en caso de los pacientes presbita tenemos para todas las medidas cuando se les dificulte leer se le dice cuál es su medida de lectura y tenemos cientos de aros disponibles Ahora. Aprovechando su visita aquí, doctora, ¿cuál debe ser la medida en que nosotros debemos, primero, ver televisión? Obviamente, no, no vamos a prohibir ver televisión a nadie, porque tiene que ver, ya sea un programa educativo, la noticia, el programa Prevenir la Salud, no lo vamos a quitar, ¿verdad? Pero, ¿cómo tiene que ser la distancia entre una persona que aparentemente está sana y tiene de frente al televisor? ¿Cuál debe ser la distancia entre una persona que está, tiene algún problema visual? y el televisor. Ok, en este caso quisiera que los padres de familia se llevaran muy bien este tip porque es más importante esto en los pacientes pediátricos, En los pacientes menores de 4 años, de hecho menores de 6 años, no deberían de estar expuestos a electrónicos hasta pasada esta edad según muchos estudios internacionales hasta los 6 a los 14 años se les debe ser permitido dos horas de electrónicos uh -huh. esto incluye televisor celular y tablet o videojuegos y después de los 14 años hasta los 15 años ya son hasta 6 horas permitidas diarias en el caso del adulto el tip que nos podemos llevar es que si estamos laborando podemos estar 2 horas y 30 frente al computador o al televisor, o sea, dependiendo de nuestro trabajo, retirarnos 20 minutos y regresar a trabajar. Uh -huh. Se tienen que hacer pausas cada dos horas y media. Es importante notar de que ahora eh, se ha vuelto muy electrónico nuestro trabajo y que es difícil mantener estos horarios, pero hay que tratar de hacer la costumbre para disminuir la incidencia del uso de anteojos. Ya. Muy buena su recomendación, dado que ahora los niños pasan horas, ya no son dos horas pasan, quizás el padre porque está ocupado, ¿verdad? Y para que el niño no ande en la calle y no le pase algo en la calle, la forma más como le dijera? No sé si llamarle fácil o más cómoda de que el padre de familia mantenga ocupado al niño es darle el celular para que esté viendo video o para que esté jugando algún, alguna aplicación en, en su teléfono. Así y es lo que más pasa en más tiempo. pues. Así es. Si ustedes se fijan, cuando nosotros utilizamos nuestro teléfono celular, la distancia que lo utilizamos son menos de 20 centímetros. Entonces, uh -huh. aquí es donde viene la miopía inducida. Uh -huh. ¿Ya? Que observamos los objetos de cerca y cuando queremos ver a distancia, la división está totalmente reducida. Uh -huh. Se acostumbra a ver solamente objetos de cerca. Ya. Ahora, la exposición al sol también tiene que ser reducida, doctora. No hay ponernos mucho al sol. Si nuestro trabajo se trata de estar en el ambiente, lo ideal es usar los lentes de protección solar. Oh. Totalmente recomendable, asociados a una gorra o asociados a una sombrilla. En el caso del adulto mayor, ya que su visión ha disminuido, que tenga un problema, otro problema aparte de, de la disminución de su visión por vejez, tenga alguna otra complicación, ¿cómo puede eh, eh, estar esta persona también alejado de los aparatos tecnológicos y cómo puede cuidar su eh, su visión estando ya teniendo alguna complicación okay. en este caso los pacientes eh, estando operados o no operados los adultos mayores lo ideal es que utilicen eh, lubricantes ellos pueden okay. seguir utilizando el electrónico pero lo tienen que asociar a una gota lubricante al menos cuatro veces al día para mejorar la visión y disminuir el ardor que causan los electrónicos okay. Ok. Le agradecemos, doctora Valle, por habernos acompañado el día de hoy y conversado sobre este tema tan importante y tan fumen, fundamental en este contexto que vivimos de la tecnología. Le esperamos en otra oportunidad siempre para hablar de temas relacionados a su especialidad. Muchas gracias, doctora Alexandra Valle. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde, usted nos encuentra de lunes a viernes en horario de 3 de la tarde, a tres y media. Me resta invitarle a que continúe en la excelente programación del Canal 98, el Canal Parlamentario, el Canal de la Asamblea Nacional.